Hola, ¿cómo estás? Felicitaciones, llegaste al final del módulo 1. Te propongo que hagamos un pequeño resumen de lo que aprendiste. Lo que viste en el módulo 1 fue un poco conceptos muy generales de, de qué se trata programar. Es cierto que por ahí con lo que viste hasta ahora estás un poquito lejos de poder realmente salir al mundo y programar tu propio sitio web. No te preocupes, vamos a ir avanzando despacio. La idea es que puedas ir incorporando esto, estos conceptos para ir pisando sobre seguro. Es muy importante que no pases al siguiente módulo sin tener sumamente claro todo lo que vimos hasta ahora. Si tienes alguna pregunta, duda, un comentario en general, lo que sea, por favor no dudes en contactarme. Nos vemos en el próximo.